Constitución Política de la República de Nicaragua. Capítulo 3. Derechos Sociales. Artículo 57. Los nicaragüenses tienen el derecho al trabajo acorde con su naturaleza humana.